Captura la bandera. El podcast de Sony Up. Pues, ¿cómo ves, güey? Qué mapa, hermano. Ay, luego bandera, bueno. Lo único que ponen, ¿no? <risa> pues este es lo único que ponen aquí, güey. ¿No, ¿No estás layer? aquí? No, bueno, no, nunca me ha tocado. No. A mí, mira entonces, güey. Puta madre. Ahora oh, sí, no. Me he tocado bandera. bandera. Voy, Pero sniper. Recuerda, ellos vienen por la nuestra. Tomé un rifle de precisión. ¡Oh! Vienen tres de nuestro lado derecho, güey, de nuestro lado derecho, okay, por la okay. torre. No hay pedo, güey, yo ya tengo vienen su bandera, güey. Pero vienen los tres wey. con todo, wey. pero vienen los tres con todo. El del sniper está a tiro. Allá, allá, allá, allá, los marqué atrás de super esa super piedra. Están rotando todo, van con el Mario. ¡Oh! Me caí, güey. <risa> <risa> no, o sea, me, me, me fui al otro nivel, güey. El mi X a tiro. Oh la verga, de... si ¿Sí se murió ese es pendejo que sí dado en la madre. Están oh, snipeando no. en la bandera, cuidado mato, Sniper mato, en la bandera, güey Sniper me en la bandera, tengo, ¿no? wey. te Maté mate, sí. el sniper, maté el sniper Sí, pero le devolvieron Agarra el over, le agarra el over es. Se tirado el otro, Pedro, se tirado el otro Lo tengo, lo tengo, lo tengo Bueno, güey Tengo sniper todavía Traigo su flag ¿De qué lado estás, güey? Aquí, estoy tiro, área, aquí, aquí, aquí el sniper está en mi bueno. X, voy para atrás de ustedes. Son dos. Buenísimo. Le deja tiro, buenísimo. le deja tiro, le deja tiro. Está otro, está otro todavía. Llévatelo, de llévatelo. Derecho, derecho, derecho, derecho. derecho. Oh, lo verga. Tú dale, tú dale, tú dale. No hay pedo. Mientras no no no lo saques de ahí. Uy qué pedo, estos güeyes andan apareciendo en mi cara, güey. Mm. Oh, no mames. El respawn en este mapa está bien culero. Que si sí hay Slayer en este mapa, dicen. Allá bueno, vamos. Ya está nada, ya está nada, güey. Oh. Ahí va uno, a la flag. Va uno, va uno. Y por atrás tienes sí otro sex. Está se tiro, está tiro, tiro, tiro. Ay, güey, buena. Ese gancho del Pedro llega uno más, Brickery. Te llega uno más. Está tiro, está se tiro, está tiro. Se tiro. Hay un... Ajá, sí, sí, sí, Ahí está, ahí, está, huevo. Está, ahí, está, ahí lo tienes. y Easy. Sí. Sí. Bueno, bueno, El Pedro, Pedro anda de pinche Peter Parker, wey. <ríe> sí, güey. Sí, el pinche Ay, ganchito, güey. Viene otro, viene otro a la flag, güey. Hoy si sí eres Peter Parker. Aquí está aquí estoy, aquí estoy, Mario. Muerto, muerto. Bien, al lado derecho hay un wey. Granadas dinamo obtenidas. Sobre escudo disponible. Mejor ellos que nosotros. Está por acá el vato. buena Ah, sí es cierto, vamos contra un wacky, wey. Uh, está a tiro en mi. Va para su bandera, va para su bandera, a tiro, a tiro. Dale. Bueno, Peter. Peter trae el skin del payasito Llévatela, llévatela, llévatela No mueves, no la Por traje. atrás Mario, por atrás Ay, qué tomo. rico A ver No. Está girando, está rotando por la bandera Está tiro breaker Lo tengo, lo tengo Buena. tengo No lo veo a los demás Ahí vale, y dos tiros ese guaki del, del universo 3 no rifa, weón. Hay dos a tiro ahí, no, Breaker. Wey. Voy, voy, voy. Voy, traigo uno aquí en la base muerto. En su torre izquierda. Ahí contigo, tío. Ya va a salir su sniper, eh. Ya lo tiene, yo lo tiene, dale Pedro, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Está al ah, tiro, Pedro, está al ah, tiro. Pedro, a tiro. Espaldas, dale tú, Mario, con el sniper, trata de cubrirnos. No te cubro, Pedro, yo te cubro. Salte por acá. Dale por ah, el bueno. lado derecho. Es que hay uno, güey. Mátalo, güey. Bueno, mátalo, oh, uno tengo atrás, tengo... atrás traen uno atrás, atrás por la rampa. No mames, se están saliendo todos. ¡No, no la este pude jalar, güey! ¡No la pude jalar, güey! Verga, wey Me puse muy bélico con esas pinches plays, ¿eh? Evil Wacky. Sí, sí, sí. Eh, nada más tira la breaker al este y yo la recibo. No, murió breaker. Shh, ¿Qué pasó? Text. 14, 14... No, no, no, estoy cantando, güey. Ya sabes que yo así canto, güey. <risa> ah, sí, sí así, así. tararé el text, güey. Sí, cierto. Sí, sí, sí. Espera, espera. El otro día ya estás espantando. Voy carro, contigo, con Blood. filtrado algo, güey. Ok. Hola, beca. ¡Estás expuesto, ¡Ahí tenemos? la vente, Blood! ¡La aventé! ¡Ahí voy! ¡Pero te caen dos, te caen dos, te caen dos! ¡No, dos. no mames! La sniper está ahí en su base. Uy, oh, tengo uno atrás. Tenemos uno atrás en nuestra base, güey. todos wey? a tiro en bandera, güey. Pero dos en nuestro, uno en nuestra base, puta madre. No sí. No mames, hay dos ahí donde morí, güey, cuidado. No, no te ves aventado. Ni modo. Van dos por nuestro lado izquierdo. Está tiro eh, ¿Qué otro en, hacia el otro, otro en hacia la, hacia la base ahí. Otro en el obelisco, güey. Puta, madre, Ay, güey. quedó el perro, güey. Hay uno en nuestra base, güey, ya van a sacar la bandera por la rampa. La buena, blu, le, blu, di, blu. De le di tres tiros, base. le di tres tiros ese güey de la bandera. No oh, la aventó, buena, buena, mira buena, el buena. pendejo, no la aventó, güey. Sí, <risa> güey, se queda nada, que triste. nuestra cabrón. No mames, ya vali verga, güey, <risa> esa muerto, pinche. Muerto, uy, uno más. Traigo su flag. Voy para allá contigo, Peter. No, A ver, tiro, no está tiro, está tiro mi X, güey. Está tiro, ahí es mi X. Agarró el gancho. Buena, buena, buena. ¿A dónde vas, Prieto? Oh, bueno, puedo llegar a tirarle para el breaker. El escape, creo. No, Pedro. No, güey, no, creí es que sí llegaba, güey. No me di bien el brinco, güey. Ahí lo viste en la roca. Sí. ¿no? Y... Ya salió nuestro sniper. Hay dos, hay dos. Ahí tienes breaker. Wey. Ahí está, ese güey aquí está pendejo, no es como el dueno, güey. Te digo, oh, te digo. No es lo mismo, güey. Déjame el sniper esto que salga? Sí, wey, ¿qué pedo con estos pendejos? ¿Cuántas granadas tienen, hijos de su puta madre? Eh, el over, el over, el over Tex, o tú Mario ahí ahí voy, voy, voy, a ver, voy. A Te trato de ayudar Epic Summer Vampire wey. Pinches nombres locos que se cargan los güeyes De este juego Hay dos ahí arriba Mario, eh Aguas, Hay dos, sí. uno más a tu derecha Ya muerto Ahí me. están en la torre, wey me voy para para allá? La Yo torre. también cago granadas, perros Buena. ¿Tienes uno? ¿Tienes el del de sniper? Tiro, ya lo vi. El, el sniper es el de Miki, el enemigo está debajo Madre. Uy, wey. Ay, no mames, se quedó a un tiro, wey. Ahí está, gracias. Voy por el sniper. Ah, ya lo agarraste tú, ¿qué? Pues sí, no yo agarré uno de otro vato, wey. ok, ok, ok. Oh, me protegí con esa mamada, wey. Sí, lo tengo, lo tengo, bien, tengo lo tengo. Bien, Van por allá al fondo. Está en la roca, arriba. Trata tota de llevártela por, ¿Por el, ¿Por el no? lado derecho, por no? lado derecho. ¿Por no? lado derecho. Sí, por ¡Ah! Lado de están derecho. en el centro, güey. Están, del están del... en el pinche elevadorcito ese, güey. ¡Pesa, oh, Está <coughs> Le di un nosco, güey, ese pobrecito. <risa> ¡Ay, güey! Se quedaba uno. We. No alcanzé a rebotarla. La intenté a rebotar, claro, la rompí. Oh, ¿esa tiene el Mx? No, dos tiros. ¡Oh, no! Tiene sniper. Tengo murió el del sniper, güey. El sniper, tengo, wey. El sniper tengo, tengo, tengo. murió. Buena, buena, buena, buena. Llega, por cierto, por nuestra izquierda, güey por nuestra derecha la base, base. Tengo tengo la tras... tenemos dos en nuestra base güey aquí está el over se lo lleva a Breaker. lo tengo, lo tengo, lo tengo hay otro no, en la base, no, en la base, no. en la base Breaker yo lo tengo, yo lo tengo, yo tengo, todo bien está tiro, está tiro ahí está, lo tengo bueno, bueno, bueno que cuenta pues nada aquí jugando como tryhard, güey ahí está uno abajo a la madre güey hay uno, tiro, Pedro Ahí va uno por abajo, lo maté, lo maté Trata de wow. llevártela, trata de llevártela, María, lo, lo estoy sacando. Uy, ¡Rápido! Armas de poder Ah, por ahí está bien, de hecho Ahí te voy a tratar de cubrir el Tex -X. Dale Armas de poder, Lo tengo, lo tengo, lo tengo, Mario Uy uy. Ahí yo Agarro el sniper. La, la, la los no los mames, los está snipeando los... desde, el, desde el por ahí no te expones el sniper, güey. Dale, dale, dale, dale, dale, dale A oh, su madre. Trata de cubrirte. Te van a tirar granadas, tienes que ir yo creo. Dale, dale, dale, dale. todo, todo, todo, todo, mames, güey. Por la izquierda nuestra base, güey. A base la flag por la rampita. También el sniper. Matamos dos, matamos dos, está bien, está bien Van a Hay uno de flag, hay uno de flag, es con, eh, campeando Ahí en la rampa, güey En la rampa está el sniper Le di una granada Fuera Vámonos, fuga Ahí está el sniper, ahí están. está Hay que despejar aquí porque a la verga nos están campeando El del de sniper ahí está, está campeando, güey Uy No mames La doble que me aventé, hermano sobre escudo disponible. Voy contigo, Blood. Simón. Uno está abajo, tiene el ogre, ah, Oh, aquí, aquí la va, verga. Quedó. No, olvídalo, Pedro. No mames. La alcancé a enviar, wey. Pero valió verga. Oh, no llegué. Estoy oh. en PC, Simón. Ah, Uy, eso sí me duele. De tres por la derecha. Hay otro arriba, Breaker. Hay otro arriba. Granada. Ay, wey, están en Buena, los tres voy. lados. En la bandera, güey. Valió, madre. Hay uno campeando en la bandera, güey. No, mami, son sí, dos. Les tiré un granadazo. Uy, buena ahí granada. Queda buenísimo, uno tiro en la rampa, güey. Quedan dos. Muerto, güey. Ahí está, queda otro, queda otro abajo. Queda otro abajo, nada más. Es el último, es el último. Traya, joneador. Puta madre, güey. Sigue abajo. Oh. Por allí, enemigos a la vista. Buena, blood. Marqueo, bro. Los tangos se hacen. Por nuestra derecha, wey. Cayó. Usó el elevador, wey. Tengo uno. Buena. aquí me lanzó Hay a dos en la Voy derecha. por la flag, wey. Ya los ve, ya los ve, ya los veo. Traes uno, traes, Breaker. Ay, está tiró todavía. Ahí te a topar a tu derecha, a tu izquierda, no sé. ¿A mi derecha no? Uy, wey. Ay. No sé cómo se fue. Tiró un granadazo ah, y empezó. se... Eh, ¿A la... Perfecto. Casi, güey Casi ahí la está, libro, ahí está güey ¿Bueno? Hay que ir a, a la bandera ahí con el pedo Voy a tratar de tocar la bandera Y puta la madre, madre. Ay, La toqué, la toqué, la toqué Sigue abajo, ver? sigue abajo, ahí va, ahí va Buenísima eh, están en la otra pinche torre, güey No, la estoy llevando, me la llevé, me la llevé, me la llevé Ah, igual creo que ahí fue el game. Y sí. Bueno, bueno. Clica tu uso, güey. Ay, güey, me caga que sean cinco banderas.